Ya lo habíamos anunciado antes de la pausa. Las longitudes del suelo es una obra multifacética que integra a artistas, sobre todo de la danza, de diferentes nacionalidades. Se estrenará este jueves en México y nosotros tenemos la posibilidad de hablar con dos de sus protagonistas. Lucía, Belén y Diego nos acompañan justamente desde México. Bienvenidos a Latidos. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Qué Gracias por el espacio. Bueno, todo bien por acá en el hemisferio norte, <ríe> hablando desde acá y preparándonos ya para presentar la obra este jueves, que es el estreno. Justamente gracias Lucía, Diego, por este contacto desde México. Sabemos que ya se están preparando. Antes habíamos hablado con la directora, de la agrupación y también con la coreógrafa, pero quisiera saber detalles de por qué esta es una obra multifacética. ¿Nos pudieran ampliar? Mm, en longitudes del suelo, eh, en, en vez de silencio, suelo. Este, sí, es una propuesta que, que empieza investigando el movimiento a partir de, de la temática que se va a abordar, ¿no? Que, bueno, que implica también dos dos elencos uno que estaba acá en México y nosotros que estábamos allá en Buenos Aires el encuentro sucedió hace dos semanas porque vinimos un mes antes de la presentación y eh, bueno es ahora ya estamos como en lo último verdaderamente en lo último porque el jueves presentamos pero bueno eh, poniendo mucho el cuerpo en escena Sí, hay mucha potencia, hay mucho movimiento, mucho. Eh, y mucha investigación de objetos también. Que bueno, no, no quisiera contar todo tampoco porque estaría interesante que, que se vea mejor en, en la puesta en escena, ¿no? Muchísimas gracias, Lucía, por estos adelantos que traías de las longitudes, pero me gustaría que también Diego nos explicara cómo ha sido todo este proceso de montaje de la pieza. Sabemos que la pieza se escribe desde Argentina, se monta en México vía Zoom, luego los ensayos también fueron vía digital. Entonces, si nos cuentan ya cómo ha sido todo este encuentro para llevar a escena las longitudes del suelo. Ok, sí, eh, bueno, cuando... Nosotros en, en la obra tenemos un dúo con Lu, eh, eh, abordando una temática así un poco con el tema del género, de la violencia de género, eh, pero como nosotros estábamos en Argentina, nosotros podíamos trabajar con la directora, con Tania, podíamos trabajarlo desde, desde allá, digamos, entonces pautamos ensayos por semana y nos juntábamos a ensayar y también me gustamos todo el tiempo comunicados por teléfono y pero nosotros nos juntábamos para poder hacer la pieza, o sea que nosotros la tuvimos en presencia, ella. Eh, y ella, a su vez, tenía ensayo otros días a la semana con el elenco de México, eh, todo por vía Zoom, también haciendo un trío que trabaja con objetos, con una tela, eh, que no se separan entre ellas. Eh, y bueno, y hacen toda ahí una, una, una serie de secuencias de movimiento y de creación artística que fue dirigiendo Tania desde Argentina, ¿no? Eh, una vez que ya nosotros habíamos ensayado en Argentina Y que ya estaba todo montado más o menos lo que, lo que íbamos a hacer y a mostrar eh, Se ensambló todo cuando, cuando llegamos a México Pautamos ensayos, nos juntamos con, con las bailarinas de acá de México Hicimos una reunión en la casa de Tania Donde bueno, también eh, nos dimos la bienvenida, nos conocimos Nos pudimos ver las caras digamos a través de Persona a persona, porque antes era, era por Zoom nada más. Y, y bueno, después de pautar los ensayos, nos juntamos entre todos a ensayar y a hacer que la propuesta empiece a, a tomar el camino que Tania deseaba, ¿no? Eh, porque Tania también está en escena, entonces bueno, también esa dirigir y estar en escena es potente y, y bueno, se necesitaba tiempo. Así que bueno, ayer fue el último ensayo, por ejemplo, que tuvimos General. Eh, ensayamos en, en el cenar que es donde vamos a presentar la obra eh, y fue bastante lindo así que fue como darle un cierre también a, a todo este encuentro eh, con ellas y, y bueno de esto no de, de terminar de cerrar la obra para poder mostrarla digamos ya adelantaba a Diego, que era una compañía que se fusiona con múltiples nacionalidades. Hay bolivianos, argentinos, mexicanos, que es lo que llevará a escena las longitudes del suelo. ¿Cuánto aporta esto entonces a la compañía de ser de diferentes lugares del mundo? Sí, eh, desde mi punto de vista es enriquecedor ver cuerpos eh, que tienen diferentes disciplinas, que están bailando, que estamos bailando en un mismo lugar, ¿no? Como juntarnos entre todos y poder mostrarnos cada uno desde su lenguaje. Es un reto, pero es, eh, es enriquecedor, porque al mismo tiempo que, si bien ya tenemos algo que vamos a presentar, aprendemos de los demás y vemos los otros cuerpos en acción, lo cual a mí como artista me, me suma un montón, porque toda esa información la voy a absorber y la voy a llevar también cuando me toque armar lo que me toque armar a mí. Sí, y, y también eh, cuando empezás a conocer también como esto de otras culturas, salir del país, ¿no? Como uno está acostumbrado a trabajar en lo personal en Argentina y, y salir afuera también te abre otra mirada a lo artístico y, y, y compartir mucho, ¿no? Porque compartís muchas culturas. De repente estás comiendo comidas que nunca comiste, estás recorriendo lugares que no recorriste nunca, ¿no? Como todo nuevo, y eso tiene como de verdad una potencia muy hermosa y enriquecedora para llevar a la escena también. Si hablamos de, si hablamos de ese lugar me parece re enriquecedor que, que el arte pueda difundirse y que pueda compartirse en toda Latinoamérica y que eso no sea tan difícil no como lo es hoy. Como poder salir y, y poder conectar con otros artistas fuera de tu país me parece algo que tendría que suceder más seguido. Como que siento que tendríamos que tener más posibilidades artísticas los artistas escénicos eh, de, de poder conectar más, ¿no? Como digo, me parece reenriquecedor, es, es algo sumamente hermoso y que ojalá que todos puedan tener la posibilidad de hacerlo, todos los artistas independientes y los bailarines y bailarinas de Latinoamérica puedan recorrerla y conocer eh, otras culturas y otras danzas y otras formas de crear arte y, y bueno, nada, todo eso que es reenriquecedor, ¿no? Ojalá que ese pedido, Diego, realmente llegue a todos los oídos pertinentes y pueda hacer así que todos los artistas puedan recorrer también la tierra que les vio nacer. Ahora sí, Las Longitudes está a punto de presentarse. Se presenta el jueves en uno de los espacios más importantes de México. ¿Cómo están los nervios entonces a esta altura para ustedes, que son los protagonistas de la pieza? Y es, una, es un momento bastante emocionante porque si bien hay nervios de subir a la escena y bailar eh, además de que no estoy en mi zona de confort no no es un lugar al que siempre voy a venir a bailar me parece que es algo increíble porque esto que dice Diego no también es, uno genera contactos estando acá y venir a mostrarme como artista profesional después de haberme formado en Argentina en Bolivia eh, es, es muy emocionante porque estoy confiada de que va a ser increíble y que el, el elenco también con todos estos, estos encuentros y ensayos ha podido generar eso y se está llevando a cabo de la mejor manera. Así que nada, es, es muy emocionante. Estoy re feliz. Es súper emocionante para ella que lo vive desde ese lugar y para nosotros que se nos contagia. Y... Y bueno, hizo, y, y viviendo y sobreviviendo y, y transitándolo, porque es un mes donde convivimos todos. O bueno, Lu, eh, Tania, la familia de Tania y yo, eh, en este espacio y, y desde ese lugar poder eh, potenciar la escena, ¿no? Me parece algo increíble. Entonces, ahora, si ¿sí ustedes han sido los que han montado la pieza, los que han ensayado y más allá de todas estas alegrías que le deja el montaje, la preparación la producción, de las longitudes del suelo, también me imagino que tengan algunos retos por delante, ¿cuáles han sido para ustedes como profesionales de la danza las principales aventuras? Bueno, la obra como abarca el tema de la violencia hacia la mujer eh, la violencia de género, porque bueno sabemos que puede ser a la mujer o al hombre, es un reto el poder traspasar esa energía a la escena porque uno tiene que entrar en ese lugar y prepararse para eso y salir, ¿no? Mostrarlo. Y bueno, para eso también tiene que suceder que entre compañeros de danza y con la directora, que también sería nuestra compañera escénica porque también va a estar, nos, nos comuniquemos de la mejor manera para que, cada paso y cada detalle se vean potentes, pero al mismo tiempo que sean, eh, de, o sea, con una decisión para ir a mostrarlos, ¿no? Eh, me parece que ese ha sido el reto. Personalmente también eh, usar mucho el cuerpo desde el lugar acrobático es, ha sido un reto porque yo justamente venía formándome para eso, ahora último, y que me surgió lo de la obra porque sí, yo, yo estoy en esta, en esta propuesta hace tres meses, y que empezamos a ensayar tres meses, entonces... Eh, eso, eso, ese fue el mayor reto, ¿no? Poder concretar algo sólido en, en este tiempo, que bueno, como profesionales, me parece que para eso nos formamos también, ¿no? Para ir y prepararse con todo. Eh, para mí era un desafío poder encarnar eh, siendo el único varón de la compañía, ¿no? Y mayormente la violencia es hacia la mujer, entonces... Eh, mayormente no, es hacia la mujer, entonces eh, ser el único varón y encarnar toda esta. toda esta situación de, de la obra que pide que se hable de eso, de esa temática, me pareció súper complejo porque, bueno, porque soy varón, y soy cis con privilegios, entonces se me hacía difícil poder entrar a esos lugares. Eh, no difícil, pero. Pero sí tenía que ser. ¿No? Como. No sé cómo explicarlo, pero. Eh, con el ejemplo afuera también, ¿no? Como decir bueno, estoy encarnando un papel que está hablando de algo, una problemática que sucede en, en, en un país donde sucede mucho más que en otros países eh, y bueno y llevarlo con también en la vida misma y eso este desafío de aprendernos, de conocernos y y, y dejarte de dirigir, y ser dirigido, y, y, y ocupar el rol que te toca, y desde el amor, desde la paciencia, desde, desde todos esos lugares que son necesarios, para mí es, es un gran reto todo el tiempo. Eh, afuera de la vida y adentro de las obras, ¿no? Es como, creo que ahí estaba el desafío mayor para mí, y que sigue estando, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, muchísimas gracias chicos, yo les agradezco este contacto, sé que están en México, que están en medio de los preparativos que ya la propuesta se va a presentar en pocas horas pudiéramos decir porque será el jueves y que además se va a transmitir por las plataformas digitales, entonces ojalá que también llegue a plazas de Bolivia, a plazas de Argentina para que también sus protagonistas puedan ser parte de la tierra que los vio crecer y que los formó como profesionales, yo les agradezco entonces este contacto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes. Gracias Muchas a gracias. ustedes. Y bueno, eh, también agradecer a, a mi país que está ahí presente y que espero que pueda ser partícipe de la obra porque, bueno, estamos llegando a México, ¿no? Es un artista que está llegando acá y obviamente se va a compartir el enlace. Así que, bueno, acá, allá en Bolivia y en Argentina. Así que, gracias de corazón. Muchas gracias. Y ya usted tenía detalles las longitudes del suelo, una propuesta de danza multifacética además contemporánea que está llegando hasta México con artistas de Bolivia, Argentina y por supuesto el país que los acoge en esta ocasión. Nosotros tendremos detalles en otros programas de esta apuesta en escena. ahora nos vamos